Esto metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer